por supuesto menos los beatles y <risa> dónde va maná se me hace una buena banda de pop sí. no es rock para nada son vatos greñidos con guitarras eléctricas este hay alguna canción de ellos que me gusta pero no es que no me guste simplemente Algunos de los acontecimientos más importantes de la historia comenzaron con una discusión. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Por qué Maribel Guardia no envejece? ¿Por qué Superman usa capa si puede volar sin la capa? ¿Un grupo de música por vestirse de negro es de rock? ¿Cuántos géneros de rock existen? ¿So es rock? Si vistes una playera de algún grupo de rock, ya eres un rockero rebelde sin causa. Un refrán dice, sobre gustos no hay nada escrito. Y esto aplica también en la música. Tenemos nuestros preferidos y los que no lo son. ¿Opinamos cuál banda es la mejor o la peor? ¿Qué grupo no pertenece a cierto género? El cantante que ya no tiene fuerza en su voz. El grupo que se volvió comercial. La banda de música que da lástima en sus presentaciones. Intentamos en nuestro discurso convencer a los demás que tenemos la razón. Es por eso que decidir a un lugar donde se juntan las diferentes tribus urbanas de la ciudad. Un lugar donde se mezcla la artesanía elaborada a mano con lo comprado en Guadalajara. El lugar donde asisten muchos jóvenes en compañía de sus parejas imaginarias. El Callejón Bunka, El lugar perfecto para realizar la siguiente pregunta. ¿Qué grupo te gusta menos? The Beatles o Maná. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Montiel. ¿Y sí. por quién votas? Pues yo, la verdad, pues el grupo Piora así, sí, pues es Mana. La verdad. ¿Y los Bicles? Para mí los Bicles. Okay. Pues yo preferiría los virus. ¿El que no te gusta? Eh, no me gusta Mana en absoluto. No, ok. Tal vez la de mariposa tradicional porque está sabroso. ¿no? Solo eso. Los Bicles. Ahora sí. Mana. Uh, a mí, yo presiento que me gusta un poco más maná. Y no sé, ¿a mí? A mí también. Maná. Entonces, sí. pues nos quedamos con, con maná. ¿Virtus o maná? Ah, uh, maná. So maná. ¿Yo gusta like maná? Sí, I prefer maná. Ok, thanks. Yes. ¿Listo? Pues yo elegiría los virus sí, El, me okay. yeah. El grupo que menos me gusta es maná. Ya. El grupo que menos me gusta es maná. 11 personas opinaron. 11 personas con diferentes gustos y los Beatles fueron el grupo menos escuchado. Maná fue el ganador como el grupo más escuchado. Víctor Hugo dijo, la música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras y que no puede quedar en el silencio. Música hay para todos los gustos. Lo importante es compartirla y disfrutarla, con volumen alto bajo, para que nuestro corazón lata al mismo ritmo. Hasta la próxima.